Me siento mal. ¿Mal siento? Me duele la cabeza. me si dice enferma, quiere decir que los Snack ya están tomando venganza. ¡No! Amigo, me duele la cabeza. ¿Tita con sida? ¿Bue? ¿Tita con sida? ¡Fua! Puse. Eso querría decir que la puse. O sea que es completamente positivo. Se me caen los pocos apuntones. Y aparte de eso, me duele la cabeza. Siento los ojitos como. Caído. Y me la, la garganta me pica. Aguante la monster, aguante el Tevic, amigo, es lo más rico del mundo. Yo no sé ustedes, pero yo re, pero recontra, recontra, me encanta el Tevic. Hay gente que le parece rasqueroso, pero a mí me encanta el Tevic. Me encanta el Tevic. Mañana tengo clases a las 8, pero no quiero dormir Y no te duermas, ese es mi consejo Del día de hoy, sígueme para más consejos Los remedios de la abuela, tita, que fueron Y que nada, tomate una café Tomate una moza y ponete a jugar de Y fíjate cómo olvidas el dolor, pero antes Hace mucho que todo el mundo me dice Tita, ¿por qué no me saludas? Tita, ¿tú me ignoras? Tita No se preocupen, porque ahora Empezaré a usar una aplicación de mensajería Llamada for me Donde hice mi propio grupo barra blog Que se llama La ropa culano. Hacer sus preguntas más típicas Y podremos tener un grupo Sin la preocupación De que se vean sus numeritos Así No me preguntan bien. Además, la aplicación tiene la posibilidad de hacer videollamada con más de mil personas, imagínate mil personas como un concierto de Miranda utilizar el modo oscuro, cambiar la letra tener tus categorías y hasta tiene su propio market es más, ¿nunca te interesa comprar un perro sable cremoso? pues lo encontrarás aquí, en este market, les dejo el link caso de descarga en la descripción y en el comentario fijado a mi página, y seguimos con el video, mal, ¿sabes cómo puedo olvidar el dolor? teniendo más dolor jugando, el capaz el dolor que siento cuando pierdo, cuando me matan, y la bronca me saca el dolor, entienden, está buena la idea. Che, hace rato no veo Reddit. Para, para, vamos a ver lo destacando. ¿Qué es esto? ¿Qué the fuck ¿Qué? Quita Sama. Deja. El LOL. Por favor. ¿Qué pasó? Me mandaron a la caja de tablero. No. A ver qué, ¿Qué es esto. ours. ¿Qué No, esto? La... ¿Qué ¿Qué es esto? Bienvenido, empecemos con lo básico. Da clic para saltar. Bien, ahora intenta por tu cuenta. Ay puta. Ok Ahora vamos a <coughs> Reaccionar a mí <coughs> Mataste a mis hijas Hacemos o sea, la Oye, ¿Quieres una monster? No, flaca, yo tomo dula. No, flaca, yo tomo Dula Yo tomo rush. un sabio <risa> Wey Ahí viene tu crash, dice algo bonito. Yo, en el lodo de mi corazón, tú eres la puerca que más se revuelca. <risa> un día miré a un niño llorando. Y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que una víbora venenosa lo había mordido. Y le puse Vicks. Se Pobrecito, lo picó. La picadura de la cobra, gay. Si te pica te vuelves, Doctor, no te puedes diagnosticar depresión. Niño de 12 años. ¡Observe! No, niño de 12 años. Todos los niños de 12 años. Se tatuando. Crab, maga infantil. Juli, tres veces pasado de merca. No, falopa, ¿U ¿Qué? ¿Vos escuchas web, sexo, gay? Sexo gay? Transa. Transa. Websex. Amigo, me acaban de... C no. Huele a sexo. Sí. ¿Por qué huele a sexo? Espero que valga la pena. Estaba luchando... Que valga la pena? Con una garra de oso cuando me hablaron. Esto parece una trampa diseñada por algún tipo de genio malvado. Bueno... Me quito el sombrero, señor o señor. No, se tomó el vaso de leche ¿no? de la cama. ¿Qué? Ahora ¿No? Su trampa fue un éxito Ay, santo cielo Es como recibir besos de esquimal De un ejército de ángeles No entiendo El meme, viste el clip, no lo vi No, me perdí algo Ay, alguien, pásame el clip No puede ser, no entiendo no. Busca Juan Garnizo. donación incómoda A ver Juan Guarnizo Donación Incómoda Saludito, capo a ver, no creo que nos dé tiempo de ver el, el, el Reddit, lo veamos rápido. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual. Estos pajeros del chat la molbosean y su pack se levanta gratis en internet. What the fuck? Duermo... Duermo muy bien. En una cama, muy seguramente, mucho más cara que la tuya. Mucho más cómoda. En una casa mucho más bonita que la tuya. Con una mujer mucho más bonita que la tuya. Y una familia mucho más linda que la tuya. Punto final. Un abrazo grande. Uh. Bueno, igual dejando de lado eso, dejando de lado toda la situación completamente seria de la cual estábamos hablando, ahora entiendo el meme. Culo y teta. A chupa pinky, Está bueno Mira cariño mi gatito Pío, te llevas a dormir, te abro el cuello de la La cara de Felipe Amigo, mira la cara de Felipe Está relojada Ven Felipe Fijate cómo hacer para sacar a este nene Que lo está molestando a Nahuel ¡Es Pipe! Me pidió, me pidió el celular y la, y la dirección de casa, ma No te pedí nada Loco, <ríe> Dios santo, qué pisando Pero estás muy lejos Y bueno, me quedo acá Pero estás llana, abuela y dejas de hablar con gente rara No, ma, no es raro, es mi amigo Pipe Ma, dice Pipe si puede venir a cenar No dije nada yo, Dios No, Pipe, no te suicidas, Pipe Hello your computer has virus <laughs> Hello your computer has virus Uh man, no se uy el meme. Amigo se me murió. No, amigo se me murió, dije. que de mierda. Como que ugh, de mierda. ¿Cómo llegó eso ahí? Oh. What? What? Minecraft. <laughs> Hoy me voy a morir. That's a huge thing. No, hold up, hold up. Now, Sam. No. Mm. La pinito. Sus. Oh, saw no, no. Sus. cuando me río, tengo tantos mobos que se me salen, boludo Este es un video para los que dicen Ay, es que la pollecita me dio miedo Bu. <risa> se recagaba cagaba <risa> con atún tu lado arroz pasado con